Compañeros. Hoy os voy a hablar y enseñaros un vídeo con lo que es la retrogradación de un planeta Bien, la retrogradación de un planeta trata de un movimiento que tiene aparente y no es real Al verlo desde la Tierra pues creemos ver que el planeta se ralentiza y se para Para luego dar marcha hacia atrás, pero en realidad no es así En realidad no cambia su sentido de la marcha o su trayectoria Simplemente es lo que queremos ver desde la Tierra y creemos además eh, que tiene cambios de velocidad. Es parecido a cuando se encuentran dos trenes pero uno lleva más velocidad que el otro y lo adelanta. Por lo que parece que el segundo va hacia atrás. Eh, si un planeta personal se pone retrogrado para los astrólogos, o sea, para nosotros tiene su, su importancia y su estudio ya que la persona siente sus efectos y es muy probable que los sienta pero sobre todo si le toca algún planeta o, o punto del tema astral así como algún punto sensible de, de la carta para los que os cuesta entender qué es eso de la retroalimentación, os pongo un documental que os lo aclara mejor espero que lo disfrutéis pero porque a veces vale más una imagen que mil palabras. Espero que os guste y lo compartáis. Chao, hasta la próxima vez. Y gracias por escucharme. Ah, no se os olvide darle a Me like. Gusta.